Por fin hemos podido comprar nuestra primera casa. Vamos a documentarlo todo para que cuando crezcas puedas ver de dónde vive. Ese ha sido el que había abierto la puerta Tiene pinta de algún miembro de una banda callejera No sé Mira, me servirá como arma más silenciosa que la motosierra No puede ser La valla ha caído Pero curiosamente no han salido fuera esos infectados. No me ha costado mucho quitármelos de encima. Están como oxidados por así decirlo. Tal vez con el tiempo ellos mismos desaparezcan. ¿Seguirá el otro ahí? Sí. Ahí sigue. Hora de salir de esta zona. Eh, hay uno ahí, detrás de esas cajas. Venga, di algo a la cámara, dile algo a la pequeña Luz. Ya sabes que no me gustan las cámaras. O dejas de grabarme o tiraré esa cámara en cu... Bueno, no pasa nada, ya irás conociendo a tu madre, no se lo tengas en cuenta. Hoy hace un día maravilloso. Y encima tenemos un nuevo coche. Bueno, es el camión de la empresa, pero mira qué preciosidad. Te voy a llevar a dar una vuelta. ¿Se va? Por fin. Espero no volver a ver a esa cosa nunca más. Aquí estaré bien por un rato. Pasaré la noche aquí arriba. Si con suerte no llueve podré dormir suficiente. Mañana no sé a dónde puedo ir. La verdad es que estoy un poco cansado de ir de un sitio para otro. No es que vaya a rendirme. Pero unas vacaciones me vendrían genial. Lo único bueno de esto es que me mantiene la cabeza ocupada, así no pienso en otra. cosa. No sé qué pasa hoy pero las noticias de la radio son rarísimas. Tú no te preocupes. No dejaré que nada malo te suceda.